Ya dije que no llegué a la multa, a pesar de que somos actores importantes en el fútbol y no poder opinar, pero yo no hago las reglas. Así que no voy a expresar cualquier cosa que tengamos que decir, no dirá la, la parte directriz Y después las sensaciones son de felicidad y de alegría por, por este grupo que a pesar de la juventud deja la vida en cada pelota, que nos sentimos todos identificados más allá de jugar bien o jugar mal este, con un equipo desarrollado que significa nuestra historia ¿no? así que públicamente quiero felicitarlos porque era difícil complicado como venía el escenario pero siempre dieron la y sobre todo hicimos un gran segundo tiempo y creo que era injusto este, que no pasáramos porque si hacemos un balance en los 180 minutos que en definitiva es lo que debemos hacer, fuimos muy superiores en gran parte de la eliminatoria, así que en definitiva pienso que fue muy justo y me alegro por los jugadores porque vuelvo a insistir, desde la entrega, la disposición, eh, lo que dejan en cada entrenamiento y, y cómo viven esto, ¿no? Eh, lo viven con muchísima paciencia igual que nosotros, y bueno, este, es una vida inmensa, por más que queda mucho camino todavía, tenemos que ya pensar en el próximo lugar. Continuamos contigo, Daniel López Profe, buenas noches Daniela López Guajardo para Fox Deportes Felicidades por el pase a semifinales, profe ¿Cuál fue la mayor virtud de tu equipo en este partido? Y bueno, como se lo dije en el entretiempo teníamos que soltarnos a jugar este, son muy buenos futbolistas a pesar de su juventud, tienen muy, muy grandes condiciones, y han hecho un camino que ha sido disfrutable hasta aquí entonces teníamos que ir a buscar y que se sabía que ibanábamos las sociedades que teníamos que a que lo tratamos de recalcar en este tiempo íbamos a encontrar oportunidades como las encontramos y no las pudimos compartir hasta el final que o sea, fue un, un, con bastante suspense. pero bueno, en definitiva este, también o sea, se nos pone en ventaja con un error nuestro por una este, situación defensiva que tenemos prevista, y bueno, pero son en definitiva errores que tenemos que ir aprendiendo en el camino. Repito, por la juventud que teníamos y, y bueno, era totalmente previsible este, que nos podían generar un desequilibrio en esa situación. Y lamentablemente sucedió con alguna otra jugada muy parecida, lo corregimos. Por lo más que, repito, no trabajamos mucho, pero en definitiva este, nos queda mucho camino por delante, el techo futurístico de este equipo está muy lejos. Y si bien ahora no tenemos mucho tiempo para trabajar con los futbolistas, porque lo más importante es recuperarlo, refrescarlos para el próximo partido, bueno, tenemos que seguir nuestra memoria colectiva que es muy importante. La de Profe, al principio de lo que sería esta fiesta grande, su equipo generaba muchas dudas, incluso en la misma opción, y bueno, avance con mucha utilidad, el día y hoy se actúen esos fantasmas interrayados, ¿con estos santos muestra ser un serio candidato a título? Nosotros somos la tierra en el zapato que nadie nos quiere enfrentar, eso estoy seguro, y, este, y las dudas las tenían ustedes, no nosotros, Nosotros vuelvo a decir, pero nosotros hacemos un análisis mucho más profundo ustedes saben se por los resultados y el fútbol tiene otras cosas ¿no? tiene una lógica, este, tiene un estilo eh, tiene merecimiento y otros muchísimos de los partidos que nos tocó caer uno a cero porque la diferencia fue corta en la gran mayoría este, eh, merecimos otro resultado pero lo que pasa es que a veces si no traducís todo lo que generás en el marcador este, y bueno, para mí no es así y bueno, insistir y me, este, quizás otros planteles son más poderosos que los no, no tienen más trayectoria sobre todo en esta situación de juego pero le vamos a dar guerra y batalla al fútbol a, a, a cualquiera que enfrentemos así que estamos con mucha confianza y creo muerte en el como le dije hoy, si ellos si el rival deja la piel, nosotros dejaremos sangre si, dejamos, si el rival deja sangre nosotros dejaremos un pedazo de dedo o algo en pos de darle alegría a nuestra gente por más que tenemos que combinarlo con el fútbol que indudablemente debemos demostrar y que lo han demostrado prácticamente en todos los partidos más allá de equivocarnos o no en algún partido más que otro. Favor, ¿Escúchame ahí? Ah, Ahora sí Profe, ya hablaste de tus jugadores, de lo que hicieron en estos 180 minutos y eh, yo te quiero preguntar a ti ¿Qué significa para Guillermo Almada haber ganado esta ligatoria? Bueno, obviamente que sentimos alegría porque que bueno, vivimos con mucha pasión esto y, y nos gusta pero los grandes artífices de esto fueron los jugadores nosotros no tenemos nada que ver este, simplemente acompañamos pues, su gana, su disposición y el mérito es todo ello. ¿no? Eh, creer en ellos a pesar de la juventud y bueno, vuelvo a insistir lo que deja el mismo. ¿no? El rayador dignifica nuestra victoria por el tamaño del que dejamos afuera, por los grandes jugadores que tiene, por el gran entrenador y por lo que es la institución. Así que eh, debe sentir mucha alegría, pero también muy dedicado al ya tenemos que pensar en lo que viene, ¿no? en recuperarnos, en descansar. Y bueno, tendremos otro desafío por delante, que la, tanto la vida como el fútbol está plagado de desafíos y son muy motivantes los que vienen. Gracias, muchas Buenas gracias noches a todos.